Cada 11 de agosto se celebra el Día Mundial del Hip Hop, un estilo de música creado en los años 70 entre las poblaciones afroamericanas y latinas de los suburbios de Nueva York, y que posteriormente cambió los paradigmas en la historia musical y de la moda. Esta fecha fue elegida debido a que el 11 de agosto de 1973 el músico y productor jamaiquino estadounidense Herc Conocido como el padre de este género. Hizo una fiesta en la avenida Sedgwick del Bronx, Estados Unidos, en la que creó los break. Y con ellos, el breakdance. El break es un pequeño tramo de canción repetido en forma de loop. Hasta el punto de que sirve de estructura rítmica para una canción. A este se le pueden agregar otros instrumentos y genera el hip hop. El Hip Hop abarca diversas ramas como el baile, la cultura, la música y la pintura. Lo que lo ha convertido en un movimiento mundial representado en muchas partes como un estilo de vida. Espero de que te haya gustado este contenido. Te invito a suscribirte a mi canal y compartir el video.